Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. La semana pasada fue el Día del Orgullo, entonces el vocabulario de hoy trata sobre la comunidad LGTB. Empezamos. Bueno, lo que a mí se me había ocurrido sería feminismo, igualdad, lesbiana, gay, homofobia sería homofobia, que parece difícil, pero en verdad es muy fácil, porque es de homosexual, miedo y en contra. Eh, LGTBQ+, plus fobia, sería como el día del orgullo, el símbolo del orgullo y odio. Eh, por ejemplo, derechos humanos, sería derechos humanos, como dijimos que esto era abogado. Violencia machista, porque os acordáis que esto era chico y chica o violencia de género, también me había apuntado trans, eh, bisexual, también tendríamos sororidad, que es muy bonito, que es como amigas, ayuda o empatía y de chica, sororidad y estereotipo, porque lo piensas, de género. Gracias, adiós.